Buen día, esta es nuestra eh, primera clase de Agam, Álgebra y Geometría y Analítica de 2021. Y lo que vamos a hacer es tratar de encontrar una solución a 3 más 2 por 5 es igual a 10, 13. ¿Sí? Esta sería una ecuación donde esta es una expresión numérica A y esta es, este es un número B lo que nosotros vamos a hacer es borrar el 5 que conocemos y vamos a poner una incógnita acá. Entonces nuestro desafío sería encontrar el valor de x que satisface esta ecuación. Para eso vamos a definir algunas cositas. En el conjunto de los reales, con la suma y el producto, esto de nosotros lo vamos a llamar cuerpo. ¿Sí? Es una estructura algebraica que por ahora este, tiene una operación suma y una operación producto dentro de un conjunto de los reales. ¿Sí? Yo tengo... Vamos a poner acá U y V, que son dos numeritos. Entonces acá está... W y W es U más V, por ejemplo. Eh, siempre que yo sumo dos reales, eh, la suma son real, Entonces por eso dibujé acá y no acá. Y el producto también está acá. Eh, T. T es igual a U por V. ¿Está? En la suma. En la suma yo puedo definir que u más 0 es igual a u. Y eso significa que el 0 es el elemento neutro de la suma en R. ¿Sí? Y en el producto yo puedo escribir que u por 1 es igual a u. ¿Sí? Y eso significa que 1 es el neutro del producto en R. ¿Sí? Eso quiere decir que 5 más 0 es igual a 5. Y que 5 por 1 es igual a 5. ¿Sí? Entonces, aquí nada. Hasta aquí nada nuevo. Lo que sí que voy a definir ahora los inversos. U más menos U es igual a 0. Siempre, para todo U, para todo U que pertenece a los reales, existe menos U, que es único, tal que la suma sea cero. Esto es lo que quiere decir esto, ¿no? Entonces, y entonces este U se llama, sería el inverso... Aditivo de u, y llamamos opuesto Llamamos opuesto Y por ejemplo, para 5, el opuesto es menos 5 ¿Por qué? Porque 5, porque 5 más menos 5 es igual a 0 Para menos 5, el opuesto es 5 porque menos 5 más 5 es igual a 0. Y ahora tenemos. Eh, este era el inverso. El inverso. Aditivo. Ahora vamos a buscar el inverso multiplicativo. Que es u por 1 sobre u. Y esto. Y es igual a 1. ¿no? Porque siempre el, el, el inverso hace que la operación la operación salga el elemento neutro y el 1 es neutro para el producto. En este caso para todo u distinto de 0, entre los reales existe 1 sobre u tal que u por 1 sobre u es igual a 1 que es el inverso multiplicativo. Por ejemplo para 5 el inverso multiplicativo es un quinto. Y para un quinto. El inverso multiplicativo es 5. Porque 5 por un quinto es igual a 1. Y un quinto por 5 también es igual a 1. Y a este le vamos a llamar. Le vamos a llamar recíproco. Le vamos a llamar recíproco. Estas dos cosas. Van a hacer que nosotros. Podamos resolver. Este problema. Mediante, y cualquier otro problema, mediante dos hechos, el hecho 1 y el hecho 2. El hecho 1 dice que si A es igual a B, donde A puede ser cualquier expresión matemática, y B también, entonces, entonces A más C es igual a B más C. Y el hecho 2, digamos, digamos Si tengo 5 menos 2, esto es igual a 3, ¿no es cierto? Bueno, pero si yo sumo Si yo sumo 5 menos 2 más 2 Que este es el opuesto de este Esto me da 0 Esto se, da, se, llama, se queda igual a 5 Y del otro lado tengo que sumar también el 2 3 más 2, y esto también es 5. ¿Sí? Eh, si A es igual a B, para el hecho 2, si A es igual a B, entonces, A por C es igual a B por C, siempre y cuando C no sea cero. Porque, ¿qué pasa? 7 es distinto que 8. Pero 7 por 0 es igual a 8 por 0. Entonces, cuando C es, eh, es igual a 0, no nos interesa, no queremos usar eso. ¿Sí? Bien. Entonces, volvamos acá. En este caso, volvemos a nuestro, a nuestro problema inicial que es. Eh, básicamente, ayer eh, La variable En una eh, expresión lineal Es lineal porque acá X está solo elevado a la 1 No hay raíz de X No hay X cuadrada No hay logaritmo de X No hay nada de esto ¿Sí? ¿Está solo X a la 1 ¿Sí? Entonces este es un... Eh, es un es un número, este es el coeficiente, este es la variable, y este es eh, un término independiente igual que este. ¿no? Entonces, para eliminar el 3, ¿qué es lo que hacemos? Antes de que contesten, les digo, en la universidad, o en todos los casos, eh, aprender es primero Desaprender lo que estaban aprendido. ¿sí? Entonces déjenme, denme una chance de que acá eh, trabajemos eh, con otro aspecto, trabajando con estos elementos. ¿sí? Entonces, si yo quiero eliminar el 3, lo primero que tengo que hacer es sumarle el opuesto aditivo. ¿sí? Menos 3 más 3 más 2x. Pero como sumé acá menos 3, acá también tengo que sumar menos 3 más 13. ¿Sí? Esto se tiene que hacer una red de implicación. Esto va a implicar que 2x sea igual a 10. ¿Esto qué hice? El hecho 1. ¿Qué hice? Sumé el opuesto aditivo de 3 para poder eliminarlo y ahora le voy a aplicar el hecho 2 que es multiplicar por un medio todo de esa manera un medio por 2 por esto me va a quedar 1 por x pero 1 el neutro o sea que 1 por x es x. Es igual a 5. Y ahí está. ¿Sí? Ahora podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá algunos, eh, algunas cuentitas y las vamos a ir borrando. Eh, por ejemplo, 3 menos un medio de x es igual a a 2 hecho 1 sumo menos 3 de este lado vamos a poner acá así igual sumo menos 3 de este lado entonces me queda menos acá tengo que poner menos 3 más 3 menos 1 medio de x es igual a menos 1 medio de x y de este lado tengo que poner menos 3 más 2 que es igual a menos 1 y para eliminar el menos un medio, se lo tengo que multiplicar por, acá faltaría, la red de implicación. sí eh, Acá, menos un medio es igual a menos uno, entonces multiplico todo por menos dos, y me queda X, ¿sí? menos dos, Menos un medio es igual a menos 2 por menos 1. Entonces esto va a ser igual a X de este lado y a 2 de este lado. ¿Sí? Entonces ahora lo borramos. Si me equivoqué. bien. Bien, entonces ahora podemos decir que siempre aplicamos el hecho 1 y el hecho 2 Pero fundamentalmente me queda acá un caso um, genérico Que podemos decir que es B1X es igual a C sí B1X es igual a C Que es cual, más o menos esto, ¿no? Este caso. Este caso me interesa mucho trabajarlo. Este caso. En forma genérica. ¿Qué quiere decir en forma genérica? Que acá tengo la variable. ¿sí? acá tengo la variable. Pero el coeficiente 2 ahora es el coeficiente b1. Y el coeficiente, perdón, el... El término independiente de 10 ahora es C. Se llama C. Entonces, eh, yo voy a hacer una, una, este, una tablita para valores de B1, valores de C. Vamos a poner acá C. Entonces valores de X y vamos a escribir los, el conjunto solución. ¿sí? Acá el conjunto solución. El conjunto solución de esto es S es igual a 5. Tengan en cuenta, esto en los cuestionarios vamos a pedir así. ¿sí? Entonces, vamos a hacer la tablita. Bueno, acá B1 va a ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a suponer que C también es distinto de 0. Y entonces, eh, es en este caso, por ejemplo, es el, el 2X es igual a 10. Entonces, de ahí sacamos que X es igual a 10 sobre 5. ¿Sí? Yo siempre voy a poder, como el B1, el B1 es distinto de 0. Siempre voy a poder multiplicar por 1 sobre B1. Porque B1 es distinto de 0. Entonces, si yo puedo hacer eso, siempre me... Pero, perdón, acá hay que poner eh, por 1 sobre B1. Pongo a la derecha, porque en el cuerpo de los reales, en el cuerpo de los reales, acá arriba, ¿sí? eh, tanto para la suma, cuanto para la multiplicación, eh, la conmutatividad está asegurada entonces de aquí sale que x es igual a c sobre b1 que puedo ponerlo acá y entonces acá va a ser el, el llave c sobre b1 solución y si c es igual a 0 no pasa nada porque c sobre b1 si c es 0 es 0 sobre algo que es distinto de 0 por lo tanto es 0 Voy a tener el conjunto de un solo elemento que es el 0. x es igual a 0. ¿Qué pasa cuando b 1 es igual a 0? Entonces vamos a borrar. Entonces b 1 es igual a 0. Entonces yo tengo 0x es igual a... Vamos a suponer que c es distinto de 0. C es igual a 1, por ejemplo. No hay ningún valor de X, porque yo lo multiplico por 1, me queda 0 por 1, 0. Le multiplico por 2, me queda 0 por 2, 0. Le multiplico por pi, 0 por pi, 0. Le multiplico por raíz de 2, 0. Por raíz de 2, 0. O sea, no hay ningún valor, no existe, no existe X tal que, 0x sea igual a 1 ¿Qué quiere decir eso? Que el, la solución es el conjunto vacío Que también se puede escribir así ¿Sí? Entonces acá no hay solución No existe solución No existe solución x, x no existe Y acá tenemos que es el conjunto vacío entonces, acá vamos a poner que C es igual a 0. B1 es igual a 0. Y C es igual a 0. Entonces tenemos acá que 0 por X es igual a 0. Entonces, si yo pongo 1, 0 por 1 es 0. Funciona. Si pongo 2, 0 por 2 es 0. Si pongo menos 5, 0 por menos 5 es 0. Si pongo pi... Si pongo raíz de 2, ¿sí? ahora me van a decir, ¿cómo que aparece pi y aparece raíz de 2? Y bueno, pi y raíz de 2 son reales. Y b1 y c son reales. ¿sí? Entonces, yo no estoy diciendo raíz de x. ¿sí? Entonces, cualquier x, cualquier x, todo x que pertenece a los reales, es tal que 0x es igual a 0. Entonces el conjunto solución, lo vamos a escribir como x. ¿Sí? En general los conjuntos escriben x tal que x pertenece a los reales. Pero nosotros escribimos eso de esta manera. ¿Por qué? Porque siempre estamos asumiendo que... Estamos hablando del cuerpo de los reales. Entonces. Acá. Es todos los reales. ¿sí? Y acá vamos a poner. X. X. ¿sí? Entonces ya hicimos una tabla. Hicimos una tabla. Donde de acuerdo con los valores de los coeficientes B1 y el término independiente C, ya sabemos cuál es la solución para cada caso. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a unos ejercicios en un momento.